¿Qué tal, estilócratas? Espero que se encuentren todos muy bien y les recuerdo que yo soy Ricardo Domínguez y quiero dar la bienvenida a este su canal de Estilocracia. A ustedes y a los visitantes del canal. ¿Saben que Las redes sociales nos permiten comunicarnos y posicionarnos con personas de cualquier parte del mundo. Instagram y Facebook se han convertido en herramientas serias de marketing de contenidos, de ventas, de marcas, etc. A medida que ambas continúan agregando nuevas características para los negocios, siguen siendo las preferidas por los usuarios. Hoy, en Estilocracia, te daremos tips para ser el más popular en estas aplicaciones. Primero, Personaliza tu perfil Cuando un seguidor potencial visite tu página por primera vez, probablemente mirará tu perfil para ver quién eres, y de qué se trata tu contenido. Esta es tu primera oportunidad para causar una buena impresión. Así que haz que cuente. Crea una biografía atractiva en la que compartas un poco de tu historia y dales una buena razón para que te sigan. Asegúrate de incluir todos los detalles relacionados con tu perfil, negocio o marca. Si tienes un sitio web, no olvides agregar el enlace. Ten un plan. Un buen perfil un negocio o una marca para promocionar son ideales si tu objetivo es agregar más seguidores. Hacerlo no es cosa fácil, requiere tiempo y planeación. Las páginas de redes sociales más exitosas pueden parecer divertidas e informales, pero lo más probable es que sigan una estrategia integral. Asigna a alguien para que supervise tus esfuerzos en las redes sociales, define bien tus objetivos Elabora las directrices para regular el tono, el tipo de publicación y la frecuencia de la publicación. Y asegúrate de que todas tus publicaciones estén en línea con tu estrategia general. Promociona hashtags. Es bueno que hayas creado un hashtag para tu empresa o perfil. Si estás en la radio y la televisión, indica a las personas que usen tu hashtag. Y si no, realiza campañas en línea y fuera de línea, asegurándote de que figure en otros perfiles sociales, en sitios web, en anuncios, etcétera. No esperes a que la gente te encuentre. Define bien a tu público. Conocer a tu público te ayudará a atraer a los seguidores adecuados para posicionarte. Verifica quiénes son tus seguidores o clientes en cada una de tus redes sociales y realiza publicaciones de acuerdo a sus necesidades, intereses y puntos críticos. Usa lo que sabes sobre tu cliente o seguidor ideal para guiar tus tiempos temas y calendario de publicaciones. Crea un gran contenido. Para obtener más seguidores, tus páginas de redes sociales necesitan contenido atractivo que les llame la atención y les haga querer seguir revisando. Concéntrate en proporcionar contenido de alta calidad, pero que sea divertido, interesante, inspirador y estimulante, lo que hayas decidido que encaja en tu marca. Y ofrece algo, dale a la gente lo que quiere. Recompensa a tus seguidores con ofertas internas, pruebas gratuitas y cupones que no pueden obtener en ningún otro lado. Una oferta ni siquiera tiene que ser monetaria, podría ser un vistazo a un nuevo producto o una experiencia detrás de la escena o cualquier cosa que ofrezca a las personas un incentivo para seguir tu página. Sé muy receptivo. Una de las mayores molestias que los consumidores tienen con las marcas en las redes sociales es que no responden a comentarios, preguntas o reseñas. Si alguien deja un comentario, publica una reseña o envía un mensaje que requiere una respuesta. Demuestra que estás interesado en tus seguidores, respondiendo siempre de manera rápida y cortés, incluso a los comentarios negativos. Invita a que la gente le guste tu página. Cuando alguien le gusta tu página en Facebook, se convierte automáticamente en un seguidor. Si tu página de Facebook tiene menos de 100,000 me gusta y notas que alguien ha reaccionado a una publicación, puedes invitarle a que le guste tu página. Esa es una excelente manera de agregar seguidores que ya han mostrado interés en el contenido. También puedes invitar a tus seguidores de Facebook a Instagram. Ejecutar una campaña de pago en Facebook para obtener seguidores más rápido es una opción viable y flexible. Tus páginas de redes sociales son un trabajo en progreso. Monitorea las interacciones en tus páginas para ver qué funciona y qué no funciona. Ahora cuéntanos, ¿Estás intentando sumar seguidores en Facebook e Instagram? Déjanos tu comentario y, ¿por qué no? También déjanos tu enlace de tu página. Y luego nos veremos en un nuevo video. Hasta la próxima, mis queridos estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por haber estado conmigo en, este, en, este, en esta pequeña cápsula. Espero verlos en la próxima, porque en todas siempre tendremos algo nuevo que decirles a ustedes, algo que les puede servir y algo que nos puede servir también a nosotros. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos veamos en la siguiente. Muchas gracias.